Hola, hola, buenas tardes, aquí sobre contando Un Día a la Taberna Y hoy tenemos Total War Warhammer 2 Volvemos con nuestra campaña Los Caballeros de Calder con Imrik Recordad que estamos teniendo un montón, un montón, un montón de movimientos Aquí en la zona sur contra los enanos Bueno, están aquí apuntalados, pero vamos a entrar a fuego Vamos a hacer eh, diplomacia con nuestros arqueros Nuestros elfos del campamento de Oreon. A ver si podemos indicarles que ataquen y que nos apoyen ahí para con... conquistar esa fortaleza. Luego, tenemos bastante dinerito para gastar y mejorarnos cosas. la cosa el, el punto es, ¿qué vamos a mejorar? ¿Qué queremos mejorar? ¿Dónde queremos gastarnos el oro? Eso es importante. Entonces, la idea es poder sacar... Uy, ¿Dónde estamos? ¿Aquí está en el norte? espera esperad, espera espera esperad, esperad. Vale, aquí estamos bien. Ese ejército está ahí bien potente, asentado. Casa Bar está a punto de subir al 4. Vale, Claros del Arbosol podemos poner. Vale, vamos a gastar nuestros 5000 en poner aquí el errador para tener los yermos plateados y los yermos plateados con escudo en los clavos del arbosol. Y se a muerte este ejército de aquí. Más tarde, porque lo que nos interesa es a ver si podemos parar todo lo que podamos a las. A las ratas, esos sus scavens Y claro, conquistar esto y continuar hacia el sur Darle caña Aquí a los elfos oscuros Pillar la torre dorada Que nos va a dar eh, Material E incluso también a ver qué podemos hacer Contra los scavens porque están por aquí Y nos están dando mucha guerra Ok Dicho y visto esto, vamos a movernos hacia allá Está bien, vale, si sí, no nos podemos mover más Ok, te lo compro Aparte Vamos a tirar, vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a tirar de diplomacia. Vamos a coger los arqueros de Oregon. Ah, sí, vos pues ya está indicado que ataquen. Coordinación bélica, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde tenéis coordinación bélica? Vale, aquí. Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale, aparte de eso El héroe no se ha movido ¿Quién no se ha movido? Uh, vale ¿Qué tal? Asaltar unidades 56% Me lo quedo Fracaso, vaya Vale, le podemos subir No Efecto local En la provincia local F esto no nos gusta, velocidad de Asurian. No, no hay uno que sea en campaña No Vale, pues vamos a meter influencia Y ya está Se mejora eso y punto Vale Es que Imrik meterlo aquí es suicidarlo Vale 18 uf qué podemos sacar aquí ¿Qué podemos sacar aquí? Vale, vamos a meter otro par de águilas... Ah, no, nos falta una maga, tú... A ver... La maga no está... Vale, la sacamos... La podemos reclutar en Numas... O en las fuentes de la vida eterna... Vale, vamos a reclutarla aquí... Reclutar héroe... Nuestra maga de fuego... Eh, ¿Cuánto le queda? Se supone que la tenemos que volver a tener disponible... En no mucho tiempo... Uno de uno. ¿Dónde? ¿Ya la tenemos reclutada? ¿En serio? En algún sitio la hemos perdido. Porque no la veo donde la tenemos. Uh, uh, uh, uh, no me gusta eso, ¿eh? Entiendo que puede ser que esté ocupado El slot Porque está herida pero no muerta Y la recuperaremos No muy tarde Vale, ok, bueno, vamos a gastarnos Los restos aquí, me parece bien Porque aquí en Quatar no podemos sacar Nada más de comercio Ni nada, no, vale, ok Vale, y ahorraremos esos 600 Que tenemos, lo ahorraremos, me preocupa un poquito El, eso, ¿Dónde está la maga bueno, si no ha salido de moverla es porque no se podía mover, porque no está. Vale, ok. Finaliza el turno, siguiente turno. Vale. A ver qué es lo próximo que tendremos. De momento estamos ahí con, con nuestro hechizo. Acabando el ritual, no nos queda mucho para terminar el ritual, pero bueno. ¡Ojo! Repans, alianza militar y nos pagan. Perfecto. Te lo acepto, me gusta. Eh, vale, está en guerra con los seguidores de Nagash y con los Sudenburgo. Sudemburgo. Hasta siempre consisten en... ...paparse de sangre, miembros amputados, huesos expuestos... ...hombres esperando la muerte en campos en... Encharcados de sangre entre montones de cadáveres De amigos y enemigos Potentes armas forjadas por el tiempo y el, su el sudor Y la destreza marca la diferencia entre la victoria y la derrota Una buena espada corta perfectamente Los huesos Cercenando las cabezas y extremidades Allí donde otras armas inferiores apenas hacen una mosca. A medida que la inestabilidad se extiende En el mundo crece la sed de sangre del hombre A la vez que sus ansias de guerra y matanzas un asunto brutal 20% de daño de armas básicas a todas las facciones uh. Vale Menuda tesitura, ¿no? Ha llegado hasta aquí Sudemburgo, tú. Con. Madre mía. Vale. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos la pirámide negra, está muy bien. Vale, ¿esta, esta provincia cómo va? Vale, va subiendo el orden público. Me gusta. Kenry. Tenemos 5000. ¿Qué tal estamos aquí? Es que no hay ningún movimiento, tío. 57%. Éxito, venga. ¿Cómo se ha quedado esto? Bueno, le hemos hecho dañito, pero es que es esto. Es la guarnición. El. Uf, es que va a ser muy duro eso, ¿eh? Uy, wow, la movida hacia allá. Hombre, si podemos recoger las estatuas de los dioses, lo que pasa es que es eso, no sabemos la cantidad de de potencia que tiene por ahí metida. ¿En serio no podemos reclutar? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se mira el resumen? Señores y héroes, Imrik, Micaela, ¿cuándo? O sea, vale, la tenemos herida, pero no tenemos pronosticado cuándo va a volver y eso no me gusta. No me gusta nada, de hecho. Pff, bueno, ok. Vale, ¿qué más podemos? Vamos a plantar de forma provisional aquí. Creo, el, la finca para aumentar el crecimiento. Para poder crecer y subir a esta zona más rápido. No, mira, son solo 500 de oro. Y bueno, el resto nos lo ahorramos. No está mal. Tres turnos le quedan a casa bar. Vale, es que son turnos muy estáticos. Porque tampoco quiero comprometerme a entrar aquí y perder. Porque él, él está... Bueno, ahí... Atrincherado y no va a salir ni de milagro Reclutar unidades La pirámide, ¿cómo va? Ah, bueno, está subiendo Y la torre negra También, estamos, estamos en positivo con todos Bueno, está bien Vale, la del dragón Esa Es imposible de sacar adelante Vale Las fuentes de la vida eterna La plaza por el orden público Bueno, paseos o ingresos 1800, no es caro, no es caro, y aquí 1800 más, vale, está bien, está bien. Y al fin y al cabo eso, el, el, el ir generando orden público me gusta, por tener controladas las regiones, que no tengamos ninguna provincia con deseos de rebelión... ¿Alianza militar negociada entre los seguidores de Nagashi y el clan Morse. No me gusta eso. ¡Oh! El regreso de nuestra mujer. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, a este hombre le vamos a... Defensa cuerpo a cuerpo o armadura y ya está. Eh, el incremento es más grande aquí. Vale, Lo ponemos aquí y listo. Perfecto. Ahora bien, Nuestra Señora Incorpórase Perfecto Vale, y ahora Ahora sí que podemos ir y marcar un poquito Un poquito la diferencia Vale, vamos a colocarnos aquí A saltar unidades 57% Fallo clic. Se ha y se ha caído Se ha y se ha caído Me he morido Nah, bueno, perdimos a la gente, no importa. Estamos bien. Uh, vale, aquí empezamos a tener ya movimientos bastantes, no pocos. Vale. Y están en ataque subterráneo. Eh, no, un señor no, un héroe, un héroe. Vale, podemos sacar nobles, eso me gusta. Orden público, ingresos de los edificios de entretenimiento, más 5%. Todas las regiones Hombre, solo por esto No está mal, eh, aunque es Como más defensivo, Neita oh, oh, oh, oh. Hombre, si los altos elfos Vale Sin duda vamos a sacar este Lo vamos a Anexionar a este No podemos, vale y en el siguiente turno reclutaremos entonces. Vale, tenemos ahí 2.000 de margen, me gusta. ¿Podemos aquí reclutar otro, otro héroe? Sí, sin duda. Evasivo. No, estos son de combate. Derrochador. Ya, Pero ¿afecta al enemigo? En serio, es muy buena pregunta. Mantenimiento para todos los ejércitos locales. Vamos a esperar. Vamos a ser listos. Eh, eh, eh, eh, ¿Esto aplica a toda la facción? Más 40%. No indica nada, en verdad. Que. Vale, vamos a subir esto para aumentar el crecimiento. Nos gastamos mil de oro. Está bien porque estamos haciendo que suba el orden público. Esta gente se está reponiendo ahí. Eh, vamos a quitar esta actitud. Vale, perfecto. Es que aquí tiene que crecer. Cuesta un montón. Coste de construcción. Vamos a cambiar esto. Tasa impositiva. Rango de reclutar. Ah, no. Literalmente, no podemos hacer que aumente el. Bueno. Pues nada, es que turnos para la siguiente población, 11, quedan un montón, este tipo de lugares o de asentamientos les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo crecer. Vale, vamos a movernos hacia Kenry y ya está, luego iremos bajando hacia el sur con ese ejército y ya está. Aquí me hubiera gustado moverme hacia allá, pero bueno, aguantamos ahí y listo. Con esto, ¿Qué más? Lo aguantamos ahí. Si, si tiene que venir con todo esto, que venga con todo esto. Son dos ejércitos bastante tochos, ¿eh? Vamos a acercarnos a Casabar, que nos ayude un poquito la guarnición, porque si no, vamos a estar F. O sea, es que ese ejército va a ser difícil. Tenemos que traer muchas cosas aquí al sur como para que poder chocar contra eso. Porque además son enanos, tío Aguantan muchísimo, muchísimo, muchísimo Vale, caballeros del Inés Edemburgo Uff, se replegan, eh ¡Oh, les ha salido una rebelión aquí de Del de caos Y están atacando aquí Muy bien, muy bien, eso me gusta Vale, ¿cómo se han movido los Scavens Hacia la zona norte, vale ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vale Y a ti te vamos a subir de nivel ¿Qué te vamos a poner? Uf, tú es que te estás dedicando full diplomacia. Vale, bueno ¿Tienes esgrimista? No Vale, vamos a meter liderazgo en área Vamos a meter área que me gusta. Además de esto, ¿qué vamos a sacar? Mejoramos las tropas un montón gracias al héroe este. Uy, mm, mm, mm. oh, podemos sacar yelmos plateados. Vale, vale, vale, vale, vale. Una, dos y tres de yelmos plateados. Este ejército va a ser una carga. Y, pero vamos, brutal. Caballería de choque, a romperlo todo. Y ya va. Vale, ¿nos vamos a movilizar o cómo? Un turno para tener casa para el 4 Vale Con esto el improvement será gen... Oh, wow, oh, wow, oh, oh. Sacamos Fénix? Saca bueno, tardaremos mucho en sacar fénix Vale Oh, mejoras en Kenberry Vale, no, para construir Pero no quiero construir nada por ahora Vale, y aquí al norte tampoco. Ok. Es eso, cuesta mucho. mire es que la mina de negra se pone en negativo en nada. Ok, aguantaremos este turno y luego volveremos para allá. A ver, ¿quién queda sin moverse? In Inric, vale, lo sabíamos. Era nuevo. Eh, vale tal y como está saltamos esta notificación perfecto y siguiente turno avanzamos avanzamos avanzamos es que si de, es, tenemos esos turnos de stand-by que, que no vamos a nada estamos en guerra contra esta gente yo quiero que nos ayuden los los no o sea nuestros arqueros del campamento de Oregon, pero es que sin ellos así con el, solo el ejército de yimtrick no podemos entrar ojo God's uh, address, the scholar king. His knowledge bequeathed to those who searched, including where the third shard lay, oh and how to slay the worm that guarded it. Servant of Chaos. By it. Okay.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 la graznante letanía que rechina de sus labios agretados y torturados no flaquea, pero el peso de sus hombros inclinados parece relajarse y una sola lágrima agradecida cae para humedecer el árido polvo a sus pies. ¿Vale? ¡Uh! Técnicas de disparo. Una alta hermana de Avelorn ha compilado una especie de diario su sabiduría práctica y técnicas avanzadas de proyectiles como el cálculo de su trayectoria. Tan maravilloso tomo ha sido entregado a tus ejércitos para mejorar su adiestramiento. Como resultado, ha mejorado la experiencia de tus reclutas de las unidades de proyectiles. Oye Me gusta Vale Ojo Casabar nivel 4 de Ciudadela ¿Qué vamos a sacar aquí? Podemos sacar el altar de Asurian ¿Vale? Para desbloquear el Fénix y O oh, el Fénix de corazón gélido ¿Qué otras cosas podemos construir? Oh, oh, oh, oh Podemos sacar la guarida del dragón Podemos sacar la guarida del dragón Esto ya lo tenemos Vale, aquí esto, entre comillas, no es interesante. Esto tampoco. Y esto ya poco nos sirve. Así que... Creo que lo tenemos bastante claro. Cuatro turnitos. Vamos a sacar aquí. Vamos a esperar. Eh, vale, creo que nos vamos a movilizar. ¡Uf! Uf ¡Qué miedo da ese ejército! Vale, vamos a movilizarnos hacia el norte. Vamos a aplacar este ejército. Vale, perfecto. Vamos a pegar agua por ahí. Y aquí. Madre mía, si reduce esto. Vale, ok. ¿Quién sube? Ah, la princesa sube de nivel. Vale, perfecto. Vale, vamos a ponerle ojo certero 2. Me gusta. La pirámide negra de Nagas sigue bajando. Vale, vamos a ir a por ella. A ver si podemos poner un poquito de nuestra parte porque esto aumente. Porque si no... Y Gorgazán están más 4. Si nos marchamos de aquí... A ver, el orden público, ¿cómo está? ¿Cómo está el desglose? Presencia militar 5, 10, 6 y 4. Edificios menos 1. Es que habría que ser capaces de turnos para la siguiente operación. 6. Fua. De aquí a que lleguemos nos morimos tú. Vale, ok Vale, tenemos 500, no vamos a gastar más Casabar ya estamos construyendo No vamos a poder construir más Es que no quiero, no quiero ni asaltar ahí Ni marcharme de Casabar Vamos a quedarnos aquí guarnecidos Y ya está Porque es que entrar solo con este ejército ahí Es morirse Vale, deberíamos tratar de bajar con alguno de los ejércitos al sur, pero me mata el hecho de que tengamos esos y no estamos estableciendo no estamos reponiendo unidades. Además, me da esa sensación totalmente, ¿eh? Vale. Guerra declarada, edificios construidos, unidades reclutadas. Vale, vale, vale, pues pasamos turno. A ver si nos podemos enfrentar ahora en el próximo turno a estas ratas de por aquí. La espada de Kane descansa. Uh, se mueven, ¿eh? Se mueven, se mueven, se mueven. Sí, ¿eh? El Clansmores se está quedando ahí agazapado. A ver si lo podemos reventar aquí en esta zona, tío. Vale, ok, nos toca ritual completado. Maravilloso ritual de Durito. El siguiente ritual invoca un rey fénix ancestral, Bel Coralis, el rey de Durito. ¿Qué secretos revelará al el... concluir el ritual que lleva el cuarto fragmento de la corona asteal? Vale, orden público, la espada de Kane. El enemigo ha completado el ritual, Nagaron. Vale, Los tres están divididos con un pulso cromático y los vientos aullan, atrayendo a las nubes en jirones que giran en el estiral, chillando hacia la isla de los. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, cambios en los vientos de la magia Objetivo del capítulo superado Completa el siguiente ritual Ritual del explorador en el explorador, el rey fénix que navega al gran océano Y estableció las colonias a través del mundo Su invocación a este ritual Trazará el camino hasta el cuarto fragmento de la corona estelar Vale Vamos a conquistar esto y sacar un puerto Pero vamos Attack. ¿De qué forma? Vale Apar Dios, es que baja a golpes, pero acelerados, ¿eh? Qué riqueza tenemos por construir aquí. Vale, vamos a aumentar el crecimiento. Hacienda, 1800. Sí. El orden público... Es que el orden público lo tenemos que controlar con la plaza. Vale, vamos a meter la plaza aquí. En Gorgazán, de momento no podemos bajar los brazos. Cinco turnos para el excedente de población. Con esto nos... Con sacar aquí. Con sacar aquí. Esto... Nos vendría genial Vale, es que estos primeros turnos a, a, Antes de hacer crecer las cosas Los primeros turnos son horrorosos Vale Por lo menos tenemos una economía fuerte, ¿no? Ok Pues nada, no, es que seguimos parados No quiero irme de aquí Porque por todos estos ejércitos Vale eh, eh, eh. Finalizamos turno Y seguimos para adelante es que ahora, ahora que vamos a poder sacar dragones... Nah. Avelorn contra el clan Rictus. Nagaron, a ver qué hace esta gente. Hagraef... Uh, los últimos defensores destruida. Eso es aquí abajo al sur, eh. Caballeros de Lyonés. Sudenburgo, Uh, la han reventado, eh. Perfecto, capataz, movimiento en campaña, línea de visión, la confederación. Los últimos defensores destruida. Orden público. Trovador. Vale, mantenimiento de las unidades del guardia de mar de Y el liderazgo. Bueno, el reclutamiento. Espada de King reclama otra vez. Vale, diplomacia. O sea, diplomacia, tecnología. Vamos a ver. Coste de construcción más barato. Uf, creo que nos interesa. Creo que nos interesa bastante. Garras afiladas. Vale, vamos a meter que en dos turnos la construcción sea más barata y con eso nos quedamos. Porque es que luego la bonificación... Los guardianes del Lirion, vale, pero tampoco son tan eficientes. oye ¿Podemos empezar aquí? No llegamos en este turno. Ya es mala suerte, eh. Vale, pues nada, habrá que bajar porque tenemos que defendernos de todo esto que va a llegar por aquí. Y miedo, le temo. Habría que apretar por aquí, sería lo suyo. Si viene con los ejércitos fuertes, fuertes por este lado, nosotros tenemos que tener capacidad para recuperarnos. Vale, en casa bar podemos construir más cosas. ¿Qué más queremos construir en casa bar? En nada, porque no tenemos dinero para construir. <risa> vale, uh, a lo mejor meter las murallas de piedra. Lanzavirotes, aguja canalizadora, ejércitos locales. Pff, yo creo que sí que nos sale a cuenta construir una buena defensa aquí en Casabar. Nos aposentamos aquí bien puestos. Tenemos algún margen para mejorar la guarida del dragón o oh, para mejorar el altar de Asurian. Mm, estamos, vale. Me gusta. Gorgazán, aquí. Hasta que no tengamos esto bien, no nos vamos a mover de aquí. La pirámide negra sigue subiendo, me gusta. Torre Negra de Arkan, Es que aquí tenemos que ir bailando. Vale. Nada, pues nada. Eh, tal y como estamos. Uh. Ritos disponibles: uno. Ataques flamígeros: esto aún, no. esto aún no. Esto aún no. Esto aún no. Vale, pues nada. Siguiente turno y vemos a ver qué tal. Vale, tal Uh. Vale, vamos a cerrar, como va a ser una batalla rapidita, vamos a disfrutarlo, vamos a cerrar con esta batalla. El capítulo de hoy, que, que ha sido muy mucho mucha diplomacia, parar y ver cosas, organizarnos bien. En los próximos capítulos se viene la guerra basta, se viene la guerra basta. Hemos recuperado nuestra maga, vamos a tener dragones... ¡Puf! Vale, solo de imaginarlo, mira, la piel de gallina... Uh. Vale. Ok, nada, esto pues, vamos a pasar por encima. Literalmente, con la caballería. Uuuh, y ya está. Porque te diría, diría que ni siquiera desplegamos, que solamente aparecemos ahí. Como refuerzos y ya está. Conforme vayamos entrando, lucharemos y listo. Vale. Okay, vale, pues, uh, uh, uh, uh, uh. que fe en mitad de la piedra, tío. vale, vale, Noble. Noble We will obey. Advance, as you say. no, este no. balón, vale, vale, Venga esa caballería ahí. Dios, qué pelotazo. ¿Quién tira eso? Asbuki es este, el oráculo es zona Dios. Pa, qué vas! es que los destruye. Tú, con todas las descargas de... ¿estos son bombarderos? Oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh. wow venga, que por lo menos contestemos nosotros pues, ahí que tengamos un poquito de batalla Oh no me acordaba yo de la bola de fuego esa o oh, no, es... no estaba yo notificado nada, reventaos. bien la caballería llega. Vamos a limpiar aquí. A ver qué tal va. Venga. No, conforme toquemos. Venga, vamos, vamos, vamos. Me flipan estos, ¿eh? Los jinetes de Terradón con las boleadoras ignias. Son una pasada. Me recordé un montón al, al, al potencial enano de, de, con la pólvora. Bueno. Nah, victoria, estaba clarísimo. Nah, es que los hierros plateados te pasan por... Ti. Uh, ¡Ojo, esta carga, eh. carga! ¡Ojo, está cargado! ¡Ojo, está carga! ¡Ojo, está a carga ¡Ojo, está a carga ¡Toma ahí! Nah, chaval, el rata pisoteado. Maravilloso. Vale, sí, matamos a su héroe y ya está. Bueno, es que no hace falta ni matarlo porque es una batalla, en serio. Vale, maravilloso. Cero perdidas, como era de esperar. Vale, vale, vale. Bueno, bien, ya tenemos los scavens más o menos en, en, en, en nuestra zona, así... Oeste, controlados. Ahora falta bajar hacia el sur, empujando. Primero quitarnos de medio los enanos. Continuar controlando las zonas e ir a buscar los... Los rituales Experi Vale, vamos a coger experiencia Que no le viene mal a mi ejército Han arrasado y no han conquistado What? ¿Por qué harías eso? Pues me la voy a quedar yo Me la voy a quedar yo Si no lo quieres no te preocupes Uh, emboscador descubierto ¿Dónde estás tú? Ah, bueno El Daraín Listo para servir Perfecto Hechizos borrascosos Coste de reclutamiento Reducido Vale Uf Vale Y reemplazo de bajas Peor ¿Llegamos? No Pues nos acercamos A saltar unidades 56% Venga, jefe Un poquito de alma ¿Llegamos? ¿O no? Fracaso, hijo mío Tú y yo no sé ya qué vamos a hacer contigo, ¿eh? No sé qué vamos a hacer contigo <risa> Vale, vamos a meterle eh... vale, más, más comercio, pero bueno, por el momento nos da igual Porque esto lo estamos usando para saltar Y no para generar economía Vale, pues nada, tal y como estamos Bueno, esto es un regalo de Dios Espérate nos lo quedamos estandartes bonificación de carga vale, hemos perdido 4 vale, y nos lo podemos quedar, ¿no? Ocupar. y ya está vale, perfecto, pues nada así cerramos el capítulo vamos a poner los Beneficios y a este señor le vamos a poner también maestro de la espada, perfecto para que sea capaz de reventarlo todo, perfecto vale y nos quedamos aquí un pequeño asentamiento, ahora habría que bajar hacia el sur para recuperar esto y, y continuar, veremos que construimos por aquí pero nada, visto lo visto esto es el capítulo de hoy, no, espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado, que estemos preparando ahí la guerra poco a poco, porque en los capítulos siguientes se vienen terremotos, así que agarraros. Lo dicho, seguidnos en Twitter, a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También recordar seguirnos en Twitch, ahora mismo estamos un poco parados, pero estamos intentando recuperarlo.